Eh, la, la canción se titula Hede, que es la luna. Hede cohere de cohere de cochak, he de copilla, remain, hede cohere de cohete cochak, hede copia, remain, it's bueno, mi nombre es completo es Lidora Escobar Angulo y la comunidad donde estamos es Guadualito, Río de Agua. Pertenecemos al municipio de Buenaventura. Bueno, el material que se utiliza es, un, es una fibra llamada helecho. La parte donde se puede conseguir esa fibra es en los manglares la parte baja del río Mi nombre es Alberis Quintero. Soy de la comunidad Nonam, que está ubicada por el río Calima. Aquí es Trabajamos con la artesanía, con la fibra de Beguerre. que está ahí? Es de que nosotros sacamos el cogollo que está. Ustedes están viendo unos cogollos que está por allá. También lo, lo, lo pintamos en ese uh, puchicama, y achote y azafrán para que quede negro y rojo. Y en azafrán es que era amarillo. Si nosotros tenemos una forma de subsistencia, hay paz en la persona. Una forma de subsistencia como lo, lo es la, la artesanía. Sí, eso era la canción que, que yo compuse. Eh, ya va un año que, esto, que eso ya está compuesto.